Y ahora deberíamos estar en vivo en YouTube. Hola en YouTube, ¿cómo están? Hola en Instagram. Déjenme acomodar el, el micrófono un poquito y por resto por el lado para que no le moleste a los de YouTube. ¡Uh! ¡Ay! Se me cayó Instagram. Problemas de, de estas cosas en vivo. Ya, ahí sí. <risa> Perdón. Eh, ¿Cómo están? Hoy día, bueno, día... Día jueves, cuatro y media, y como hemos venido haciendo lo, ya... ¿Cuántos meses llevamos con esto? Ya dos meses. Y vamos llevamos más De de hecho, esta semana se publicó el capítulo 10 del podcast. Un capítulo súper eh, super especial por dos cosas. Uno, fue un capítulo más largo. Eh, los de Instagram lo pueden buscar en, en, en, en YouTube. En YouTube está el enlace completo con el vídeo completo. Eh, duró 30 minutos y además porque eh, hablamos de un tema que a nosotros nos gusta mucho, que es... Eh, nuestra pasarela de facturación Bill Sales ¿ya? así que si les interesa ese tema revísenlo en el podcast que salió el día de ayer en la mañana eh, ¿qué vamos a hablar hoy día? bueno, la semana pasada estuvimos conversando un poco de de lo XML, si se acuerdan eh, revisamos qué, qué, qué era el XML, qué es el archivo qué, qué, cosas, te, qué cosas tiene, cuál es la estructura, etc. y eh, fue, fue algo bien técnico fue algo bien técnico y quizás algo que eh, no todos ven todo el día. Pero son súper importantes esos conceptos si tú quieres armar un sistema de facturación. Ya, si tú quieres armar un sistema de facturación, tienes que entender muy bien qué es el XML, tienes que entender qué partes tiene, la diferencia entre eh, la boleta y la factura, etc. Lo que vimos en la clase pasada. Clase, video, parece más clase. Entonces, lo que hoy día quiero seguir más o menos con la misma idea de qué cosas necesito para armar un sistema de facturación. Y me quiero centrar en las cinco formas de emitir DTE que todo proveedor de facturación debiese tener. Ya Son las cinco formas que nosotros creemos que deberían tener, que yo creo que deberían tener, y obviamente son cinco formas que nosotros tenemos disponibles. ¿Pueden haber más formas? Probablemente. Ah, ah, eh, pero creo que nosotros cubrimos la mayoría de los escenarios. Hasta ahora no hemos tenido un caso con un cliente que nos diga no, no puedo hacerlo con lo que ustedes nos proveen. Eh, hay algunos casos más extremos, por ejemplo, no sé, por... Eh, una forma de emisión? Así, a la rápida. Integración con API. Ok, pero ¿qué pasa si mi software no puede consumir una API? Bueno, también tenemos solución para eso. De eso vamos a hablar un poco hoy día. Les voy a contar las cosas que deberán considerar. Y si tú en Instagram o tú en YouTube eres alguien que quiere armar un sistema de facturación o está pensando contratar un sitio Bueno, si quiere armar un sistema de facturación, considera estas opciones para que tus clientes las tengan. Y si tú eres alguien que quiere emitir documentos tributarios... Revisa cuál de estas opciones es la que se acomoda para tu proceso. ¿ya? No todos los procesos de facturación son iguales. Por lo tanto, puede que tenga distintos requerimientos. Entonces, vamos con los cinco tipos de emisión. Primer tipo de emisión, el más sencillo, emisión web. ¿ya? Y aquí voy a hacer la diferencia al tiro entre emisión web y emisión de escritorio. ¿ya? Nosotros hoy día el tema de tecnología, facilidad de distribución de la aplicación, actualizaciones, mantenciones, soporte, etc. Nuestra aplicación es una aplicación web. ¿ya? Y creemos que hoy día eh, ya no tiene mucho sentido hacer este tipo de software offline. Por ejemplo, impuesto interno requiere que las facturas y las boletas se manden a impuesto interno. ya No quedan guardadas solamente en el computador. No, no es un registro local. Entonces, claro, uno podría pensar, bueno, pero me hago mi software offline, después lo sincronizo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso es válido Entonces... Aquellos que tengan un software local, es más o menos la misma idea que esta emisión web. La diferencia es que esto es en una página lo el otro es en, en un software instalado en el computador. Pero la función es la misma, a excepción de que cuando es un programa y no es una página web, existe la posibilidad eventualmente hacer una emisión offline. Algo que nosotros actualmente no hacemos porque principalmente estamos enfocados en, en, en, en, en, en librete. estamos principalmente enfocados en la emisión online. Por ejemplo, con comercio electrónico, que ya lo hemos hablado varias veces, y justamente lo que hablamos ayer en el podcast con Be My Sales. De todas formas, la emisión web es una emisión que básicamente uno podría pensar que es una aplicación donde el usuario ingresa un usuario una contraseña y puede emitir los documentos. ¿Ya? Esa es la emisión web. Esa emisión web puede tener diferentes opciones, ¿ya? pero normalmente lo que uno hace es que digita el documento. O sea, uno se sienta a escribir el contenido de su documento. ¿Ya? En el caso de, de, de LibreDT, de eh, voy a hablar primero de la versión comunidad de la, y después voy a explicar la versión oficial en la versión comunidad existe la pantalla estándar de emisión que es una pantalla en donde se piden varios campos no se pueden emitir todos los documentos ni ocupar todos los campos a través de esa pantalla eso se puede hacer en otra forma de emisión pero permite cubrir la mayoría de los casos puede emitir valores afectos, exentos notas de crédito, notas de débito, guía de despacho, etc y eso tú lo haces colocando los datos o sea, coloca los datos de tu receptor coloca los datos de la venta coloca el detalle, coloca la referencia necesaria y emite el documento de manera manual en la aplicación web. Sin embargo, la aplicación oficial, que son, son cosas que ustedes pueden obviamente considerar si es que están desarrollando un software de facturación o que obviamente pueden revisar si es que les sirven, si es que son un, alguien que quiere emitir factura, tiene otras opciones. En el caso de LibreT.cl tenemos eh, unos puntos de venta web. ¿ya? Estos puntos de venta web son básicamente una pantalla especialmente diseñada para ciertos rubros. Entonces, por ejemplo, con la pantalla estándar de emisión, si tú bien puedes emitir una factura de exportación electrónica, eh, esa pantalla no te sirve para todos los casos de factura de exportación electrónica, que la mayoría de los casos son, por ejemplo, productos. ¿Por qué? Porque esa pantalla no permite colocar los datos de aduana, no permite colocar eh, si, si es un container o no, no permite colocar eh, la cláusula de, de envío, etc. ¿Ya? Entonces, para esos casos, nosotros tenemos en librete.cl una pantalla especial, un punto de venta, que es específico para los exportadores, donde ellos pueden colocar todos los datos que les puede pedir un documento de exportación. Eh, también hay otro caso, por ejemplo, que es el punto de venta de retail, donde tú, por ejemplo, si tienes cargados tus productos, simplemente los puedes seleccionar rápidamente y puedes ir, ir eh, que vayan apareciendo, como por ejemplo sería en un caso de una tienda, por ejemplo, no sé, una tienda que vende ropa, eh, hay, tenemos clientes que lo han ocupa mini market. Eh, es un punto de venta de retail que te permite hacer la venta de consumo donde tiene al cliente al frente donde también tú ingresas los datos eh, y hay otro caso por ejemplo que si bien no es un punto de venta directamente sí es una forma de emisión en la web que es bastante útil que es la que tiene que ver con las compras a los proveedores extranjeros eh, recuerden que desde hace un tiempo en Chile está el IVA de los servicios digitales entonces ustedes si tienen un servicio fuera de Chile por ejemplo eh, contratan publicidad o o tiene un servicio de infraestructura tiene un servicio digital fuera de Chile ustedes tienen que hacer una factura de compra por ese, ser, por ese servicio que ustedes tienen Ya hay que hacer una factura de compra y esa factura de compra eh, tiene ciertas reglas tiene ciertas reglas que tiene que cumplir si en dólares el dólar tiene que estar tomado con el día del banco central tiene un formato hay que colocar eh, el documento de la factura del proveedor extranjero, etc. entonces, obviamente eso se puede hacer en la pantalla estándar, sí se puede pero a veces uno no sabe si tiene que completarlo en un campo, se puede confundir. Entonces diseñamos este punto de venta también en la página web para que sea más fácil. Y hay otros puntos de venta más que pueden ser utilizados, son para rubros más específicos. Hay uno que tiene que ir con hostal, otro que tiene que ir con arriendo inmobiliario, incluso hay uno que se llama boleta fácil, que es para emitir la boleta solamente con el total bruto. Todas esas son formas de emisión en la página web, que es la forma que estoy mencionando. Recuerden que si ustedes tienen un software que sea de escritorio, la idea es, es muy parecida, o sea, es básicamente lo mismo, ya eh, es muy similar. La idea es una emisión donde yo creo en el documento de manera manual. ¿Ya? Un, eh, si quiero hacer 10 documentos, entro 10 veces a la página o a la aplicación de escritorio y hago 10 veces el documento. La segunda forma de emisión que deberían considerar si tienen un facturador o que podría servirles a emitir sus documentos tributarios es la emisión masiva. ¿Ya? La emisión masiva consiste básicamente en no ir uno por uno generando los documentos, sino que poder hacerlos de manera grupal. ¿Ya? En este caso... Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, dos opciones. Una opción es la emisión masiva cargando un archivo. Es una buena opción. ¿ya? Nuevamente, recuerden que aquí estamos viendo qué cosas necesitarían si ustedes quieren el mouse de facturación. Entonces, una buena idea es tener esa funcionalidad de emisión masiva, donde sus usuarios puedan encargar un archivo y los documentos se generen a partir de los datos de, de ese archivo. Esa es una forma de emisión masiva. Que también en la página web o en su aplicación de escritorio, en caso de que sea una aplicación de escritorio la que estén haciendo. Eh, nosotros tenemos esas dos opciones. Tenemos una aplicación de escritorio y tenemos una emisión masiva web. Hay un cliente por ahí un poco antiguo, pero que sirvió por unos casos bien específicos, que tiene esa emisión masiva en el escritorio. Y la emisión web, que es más completa, está más desarrollada, tiene más, soporta más campo, esa también es similar, básicamente se carga un archivo, se lanza una tarea en, en, en nuestros servidores y después llega un correo con el resultado de la emisión. Incluso uno puede pedir que se le devuelvan los, los PDF, por ejemplo, de esa emisión masiva. Esa emisión masiva es con archivo, pero ¿habrá otro tipo de emisión masiva? ¿Qué creen? Bueno, la respuesta es sí. Hay otro tipo de emisión masiva y tiene que ver con la facturación de las guías de despacho. Ya, las guías de despacho, recuerden que es un documento que yo puedo emitir durante todo el mes, para mis clientes, para enviarles las mercaderías por ejemplo, o los productos que me estén comprando y al final de mes puedo emitir una factura por toda esa guía. puede ser una, puede ser más obviamente dependiendo de cómo ustedes lo quieran ordenar pero en principio supongamos que emitieron 10 guías de despacho, a fin de mes yo no tengo que hacer 10 facturas puedo hacer solamente una factura por toda esa guía. hay dos opciones usar la opción 1 de emisión, web o sea, entrar a la pantalla estándar, digitar los datos de, de los productos que se compraron colocar la referencia en la guía y generar el documento o, por ejemplo, hacerlo masivamente. O sea, selecciono toda la guía que quiero facturar y le pongo facturar. Es otro tipo de facturación masiva que también debiesen considerar si ustedes están eh, creando un software de facturación. O pensar que esa opción puede existir si es que ustedes necesitan esa opción. Porque a veces, a veces pasa que han llegado clientes que nos han dicho, oye, pero tengo yo emito mucha guía y tengo en, en, el, en el otro software que estaba, tenía que, a fin de mes, entrar a crear la factura y digitar todos los datos manualmente. Acá igual, bueno, con LibreTE no, con LibreTE tanto en la versión comunidad como en la versión oficial, tú puedes facturar masivamente las guías de despacho. Entonces, por ejemplo, si tú estás en, esa, estás en esa situación, tienes dos opciones. Puedes contratar nuestro servicio, por ejemplo, y usar LibreT en la versión oficial, donde nosotros nos hacemos cargo de todo, te damos el soporte, manejamos los servidores, nos preocupamos de la actualización, etc. O, por ejemplo, podrías descargar LibreT, la versión comunidad, instalar en un servidor tuyo y hacer emisión masiva de guías de despacho. Esas son las dos primeras opciones. ¿ya? La tercera opción, que es la opción que personalmente más me gusta, ya porque es la que da más, más flexibilidad en LibreT y bueno en general en cualquier software, porque permite hacer muchas más cosas, es la emisión a través de una integración. ¿ya? O sea, emitir los documentos tributarios a través de servicios web o a través de, un, de una API. ¿ya? Entonces, ¿en este caso qué se hace? El software, en este caso LibreTE, pero si recuerda, si tú estás haciendo uno, el que tú estés haciendo, expone servicios web. O sea, crea varios servicios web que otros sistemas van a poder consumir. Recuerden que básicamente lo que hace una API eh, es unir este sistema con uno propio o uno externo, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, no sé, un caso más sencillo: si yo quiero, por ejemplo, mostrar en, en, una, en un sistema mío o en mi página web cómo está el clima todos los días en Santa Cruz, yo lo que podría hacer es consumir una API eh, de una página que me entregue el clima y esa. Y esos datos los ocupo para mostrarlos en mi, en, en mi página web. Con el caso de la emisión VIP es similar. Yo tengo, por ejemplo, un software eh, hecho a medida para mi empresa. Hay, hay, hay muchas empresas que hacen los software a medida porque los procesos que tienen requieren muchas veces eso y no, y no se quieren adaptar o, o a, a algo estándar o no, o no se pueden simplemente adaptar. Entonces hay muchas empresas que tienen su propio software desarrollado. Nosotros, por ejemplo, chuta, ya perdí la... Perdí la estadística, la verdad, pero eh, la última vez que revisé, no he revisado recientemente, pero la última vez que revisé eran aproximadamente entre el 60 70% de los clientes de nosotros estaban integrados. O sea, son muy pocos los clientes de nosotros que ocupan eh, la, plata, la emisión web, que era el caso 1. Son muy pocos. Hay, obviamente hay algunos, pero la mayoría lo, lo hace para revisar cosas. Pero la emisión, la mayoría de nuestros clientes están integrados via API. Y además yo le tengo mucho... Eh, me gusta mucho... Esa, esa, esta forma de emisión porque en el caso de, de es la única forma que permite emitir los documentos con cualquier dato. ¿ya? Eh, sí. Yo les dije al inicio que en el caso de la pantalla estándar de emisión no se soportan todos los datos. ¿ya? Hay, hay, hay cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, la pantalla estándar de emisión en la versión comunidad, tú no puedes colocar los datos de aduana, ¿ya? de una factura de exportación. Pero vía la API sí puedes hacerlo. O sea, vía la API de LibreT de, de la versión comunidad, tanto como en la versión oficial, tú podrías mandar esos datos. Y incluirlos dentro del de documento tributario. Entonces, la API da mucha flexibilidad porque yo puedo generar los documentos de distintas formas, puedo eh, crear documentos desde, desde sistemas, puedo, crezar, puedo, puedo generar procesos que automaticen cosas, puedo crear flujos de emisión desde mi propio sistema. Entonces, nuevamente, si tú estás desarrollando un software de facturación, el software de facturación es web, la recomendación es colócale una API. Porque tus clientes te lo van a agradecer para poder hacer conexiones. Sí, es más trabajo, es otra capa que hay que generar, hay que hacer autenticación y varias otras cosas, pero es muy útil. ya, Es muy útil eh, para hacer integraciones. Y por último, si el cliente no quiere, por ejemplo, emitir a través del API, puede servir, por ejemplo, para exportar datos. A veces tenemos clientes que, si bien ocupan la interfaz de LibreTE para hacer la emisión de los documentos y después necesitan sacar esos datos para cargarlos en sus sistemas, por ejemplo. Y eso lo pueden hacer también a través de una API. Eh, la cuarta. Cuarta forma de emisión, está, está muy relacionada a la anterior, ¿ya? pero nosotros la pusimos separada por un, por un pequeño detalle, lo voy a mencionar ahora. Es la emisión automática desde una tienda. O sea, si tú tienes un e-commerce, tú quieres emitir la foleta o la factura de manera automática. ¿Ya? ya lo hemos hablado previamente, hemos hablado que no tiene sentido gastar tiempo en eso. Entonces, eh, ¿qué sugerimos nosotros? Nuevamente, si estás armando un software de facturación, ten una forma de conectar a tus usuarios, a tus clientes con eh, tu facturador automáticamente con, tu, con el e-commerce, ya no, no los ponga a hacer, a digitar, ya es lo peor, es lo peor. Hoy día, hoy día no, ayer ayer a última hora hablaba con un cliente me, que, que me decía, este, pero es que el proveedor que tenemos no está conectado con X e-commerce, que era e seller. Entonces, chuta, ¿qué hacemos? Eh, el problema de eso es que las integraciones para la tienda requieren programar porque requieren conectarse a una API, ya que es el caso 3, recuerda. Pero, ¿por qué yo puse el caso 4 separado? Porque qué? Para mí me puede decir, oye, pero el caso 4 es, es consumir una API, igual que el caso 3. Sí, pero no. Efectivamente, hay que consumir una API en la mayoría de los casos, pero la gracia es que en el caso 4 nosotros tenemos esta solución que es Build My Sales. Entonces, ¿qué se le sugirió a este cliente? Porque él ya tenía su facturador, eh, eh, él, él quería seguir usando su facturador. Entonces, nosotros dijimos, mira, hagamos una cosa, como tú no eres programador, porque él podría perfectamente consumir la API si programara o no se quiere preocupar de ese proceso, nosotros te ofrecemos la integración con BitMail Sales. Entonces, BitMail Sales, como ya lo hemos mencionado otras veces y los que quieran detalles así como en, en, en concreto de lo que es, pues revisen el podcast del día de, de ayer, pero es básicamente una pasarela que conecta tu e-commerce con tu facturador que tú ya tengas. Puede ser con LibreT puede ser con otro, eso en realidad eh, es agnóstico BitMail respecto a eso. De todas formas, la moraleja de esto es, si tú tienes un facturador que hiciste tú o estás usando LibreDTE, tienes que tener una forma de conectarte con tu e-commerce. Para los que son usuarios de la versión oficial de LibreDTE, nosotros les ofrecemos cuenta gratuita en Sales. Pero, por ejemplo, si tú tienes LibreDTE instalado en tu propio servidor, también puedes usar Sales. Y Sales tiene algunos planes que son gratuitos. No son iguales a los planes gratuitos de los, cli de los clientes de LibreDTE.cl, pero igual hay unos planes gratuitos de Sales que puedes revisar en Sales.com. Entonces, si tú tienes instalado LibreDTE versión comunidad, puedes igual optar a esta automatización usando b Sales y sin pagar adicional. Por lo menos estamos una cierta cantidad de órdenes. La quinta forma de emisión, que también está relacionada con la API. Por si se fijan, estas esta formas de emisión ya son de sistema externo. Al final, b uno puede pensar que se si usa la opción 4, es, una, es un sistema externo que se conecta. Y en el caso de la quinta, que es la emisión a través de una aplicación móvil, también usa servicios web. ¿ya? Es básicamente lo mismo. O sea, yo tengo el celular y mi celular se conecta mediante los servicios web a librete. Ahora, ¿por qué tener una emisión móvil? ¿No basta, por ejemplo, tener la página web eh, hecha de tal forma que funcione bien en celulares? Sí, en principio sí. En principio se podría hacer. Pero nosotros en la práctica al final nos dimos cuenta después que había ciertas cosas que queríamos hacer con la aplicación que no podíamos hacerla con, directamente con la página. Entonces decidimos mejor tener una aplicación, eh, una aplicación móvil. Por ejemplo, la aplicación móvil de nosotros permite cobrar con tarjeta. Ya tú puedes pagar con tarjeta, eh, con tarjeta de débito, una tarjeta de débito de un banco. Puedes pagar con la aplicación de nosotros. Eso en realidad se hace en la aplicación de nosotros, pero eso se hace usando Sumap. Y al pagar se genera la boleta o la factura. ¿ya? Entonces, eh, la aplicación móvil, el tener una, el que tú tengas una aplicación móvil conectada a tu facturador, recuerda que puede ser librete o otro, aquí estamos hablando de cosas en, en general. La idea es darle unos consejos re respecto a, a nuestra experiencia, lo que creemos que debe tener, eh, o que creo yo que debe tener un facturador. Debes tener una aplicación móvil, ya, porque tus clientes también, de repente un cliente puede, no sé, estar en terreno, por ejemplo, y necesitar vender. Y es mucho más rápido, obviamente, sacar el celular para hacer la emisión, o un tablet, incluso, que es más cómodo que andar con un computador. ¿ya? Bueno, y obviamente esa aplicación se puede conectar a una impresora Bluetooth, a una impresora térmica para hacer esas impresiones. En el caso de nosotros, la aplicación móvil que tenemos es una a, aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS, para iPhone. Y, y esa aplicación tiene dos formas de emisión. Tiene una forma de emisión de, que se llama igual que la emisión web que yo le mencioné antes, se llama Boleta Fácil, que básicamente es como una calculadora, la típica calculadora que muchos a lo mejor han visto en algunos comercios. Se, coloca se puede sumar, restar, multiplicar, etc. Y te saca el total y pone a emitir boleta Con la salvedad que acá puedes también generar borradores, documentos verdaderos, Puedes generar un cobro, por ejemplo, para pagarlo con WebPay. Si quisieras que te pagara con WebPay el cliente, por cualquier motivo. O incluso pagarlo con tarjeta, con su map, lo que yo les comentaba recién. Pero también tiene una forma de emisión que se llama, también tiene un post de retail. Donde tú puedes escanear los productos, por ejemplo. Puedes escanearlo con un lector externo, Bluetooth. O puedes escanearlo con la cámara, por ejemplo. Y puedes rápidamente agregar los productos a un listado para tener el detalle. Porque la, la versión anterior, si ustedes han visto esta... Estas máquinas que emiten la boleta solo con el total, es solo el total. No sale lo que se compró y a veces uno sí requiere eso. Y además se requiere, por ejemplo, si tú quieres factura. Y la aplicación móvil de nosotros también permite emitir, aparte de boleta, factura y guías de despacho. Entonces eso también es bastante útil porque no solamente te permite emitir eh, la boleta con el total, sino que te permite también emitir documentos tributarios desde el celular con el detalle. El detalle y, lo, y, lo, y los campos necesarios, en este caso para la factura o la guía. Y lo otro que es súper interesante en realidad que varios clientes lo decir y voy a insistir con esto, el tema de los pagos. O sea, a varios clientes eh, les gustó mucho esa opción porque podían generar el cobro, generar la cotización y ponerle pagar en Esas son cinco formas. Cinco formas de emisión que yo creo que debiesen considerar ustedes si están armando un sistema de facturación o son cinco formas de emisión que les pueden ayudar a ustedes a emitir documentos. Y en, estas cinco, en, y en estas cinco formas de emisión están todos los casos. Están todos los casos. Los voy a reiterar. Emisión web. ¿ya? Emisión web y recuerden también que está el caso de los que emiten directamente en, en un computador y la diferencia principal es que en el computador eventualmente podría ser offline. ¿ya? Eh, la emisión masiva, segunda opción. La emisión vía API. La emisión en tienda, conectando tu e-commerce con tu facturador. Por ejemplo, usando billme6.com y la emisión a través de un punto de venta móvil en un celular. ¿ya? Esas son las cinco formas de emisión que deberían considerar. Eh... Eso, <risa> hablé muy rápido. ¿Cuánto tiempo hicimos? 20 minutos. Estamos, esta semana es la semana de los podcasts largos y de los live largos ya. No les quito más tiempo. Cinco formas de emisión que deberías considerar en tu software si lo estás desarrollando o cinco formas de emisión si tú eres quien quiere facturar y que te pueden servir para mejorar tus procesos de facturación. Recuerda que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos el próximo viernes en el siguiente live. Perdón, próximo jueves en el siguiente live. Que estés muy bien.